Buenas tardes, eh, mi nombre es Iliana Guzmán. Eh, soy consultor de empresas aquí en Sinaloa. Y eh, hemos estado trabajando eh, con estas pymes sinaloenses en el tema de planeación estratégica e indicadores. Eh, eh, hemos empezado definiendo la visión, misión, valores de las empresas y los objetivos estratégicos que quieren lograr en el eh, mediano y largo plazo, ¿no? Estamos hablando de cinco años. Y, bueno, también estamos definiendo indicadores de desempeño, tanto eh, financieros como operativos. Y nos hemos encontrado eh, que gestionar toda esta información de indicadores se vuelve complicada si no tenemos un, una herramienta que nos permita eh, gestionar pues todos estos, toda esta información. Por eso eh, yo recomiendo ampliamente el software alerta gerencial, eh, donde nos dice desde eh, cómo está nuestra empresa con un indicador global. Eh, que suma todos los indicadores de cada, una área, de cada una de las áreas de los negocios y también podemos ver este, eh, cada uno de los objetivos planteados por cada área o perspectiva eh, y, nos y aquí podemos gestionar los resultados porque podemos ver claramente el avance de cada uno de estos indicadores a través del tiempo. Ya sea que hagamos revisiones mensuales, bimestrales, trimestrales, podemos estar viendo el comportamiento de cada uno de estos indicadores este, eh, y ver cómo vamos avanzando, cómo vamos avanzando en cada una de las áreas. Inclusive el director o los, o los directivos de las empresas pueden ver en un solo mapita cada uno eh, de, de estos objetivos y cómo van avanzando, ¿no? Si van eh, con una tendencia positiva, con una tendencia negativa, y también vincula este, planes de acción, que eso es sumamente importante, porque con estos planes de acción, eh, iniciativas que les llamamos iniciativas estratégicas, eh, podemos ver eh, qué se está haciendo, qué estrategias estamos aplicando, eh, qué nos está haciendo y por qué está o no avanzando el indicador. Además eh, presenta gráficas muy claras, muy, eh, muy es el resultado, es visual, no podemos ver este si el indicador va arriba, va abajo, si la estrategia que aplicamos o el plan de acción está dando unos resultados, ¿no? Por eso digo que nos permite fácilmente gestionar el resultado de las empresas, ¿no? Trae eh, diferentes formas de ver estos indicadores desde las perspectivas que, ser, que son generalmente la perspectiva financiera, la de clientes mercado, la de eh, procesos y la de aprendizaje, o también lo podemos ver por áreas, ¿no? Hoy es esta área, la, por ejemplo, si es un hotel que es eh, eh, la perspectiva de alimentos y bebidas, eh, de servicios generales, de mantenimiento, que son las áreas, o inclusive podemos ver cómo nuestros colaboradores están... Avanzando o no en sus objetivos, cómo los están gestionando, qué están haciendo, qué no están haciendo, eh, si están avanzando, por qué están avanzando, si no están eh, llegando a la meta, por qué no están llegando a la meta y es eh, completo este software. Aparte nos permite tener un semáforo donde tenemos un rango de desempeño. Eh, donde podemos definir nuestra meta, pero también podemos definir nuestro rango de peligro eh, y podemos tener también nuestro rango de precaución, de tal manera que cada vez que eh, registremos un logro o registremos la información del mes o, o del bimestre, podemos ver si estamos llegando o no a nuestra meta y si estamos en peligro. O sea, que no estamos avanzando como debíamos, y si nos lanza un color rojo, o si estamos en precaución, nos lanza un color amarillo, y si llegamos a nuestra meta, nos lanza un color verde, ¿no? Si la superamos, pues nos lanza un, un, un color azul. Entonces, es visualmente atractivo, claro, amigable, y realmente lo recomendamos a todos los empresarios para gestionar eh, su información y sus resultados.